Vamos a cualquiera de los grupos que tengamos acceso y aquí tenemos los dispositivos que están en verde. Por defecto van a tener el filtro que hayan puesto en el colegio eh, de YouTube, ¿vale? Pero también podemos configurar nosotros mismos el filtro que queramos. Si vamos aquí a la parte de configuración, a filtros y al menú de YouTube, podemos ver eh, los filtros que tenemos creados e incluso podemos modificarlos. Si entramos en cualquiera de ellos para modificarlos, Aquí vamos a poder hacer, bueno, pues eh, desactivar ciertas partes de YouTube, activar la que queramos, como pueden ser los comentarios, las playlists, los anuncios, etcétera, ¿vale? Y luego este filtro que hemos configurado nosotros mismos, podemos aplicarlo a los dispositivos a los que tengamos acceso. Si volvemos a la parte de YouTube, al grupo que queramos, a los dispositivos, ahora nos van a aparecer pues, una lista de... Los filtros que, te, que hemos creado Más los que tenemos en el centro Los que aparecen con un asterisco al principio Son los que tiene el centro configurados Para todos los profesores Y los de arriba son los que tenemos nosotros mismos Como profesores Entonces simplemente seleccionamos los dispositivos en naranja Le ponemos un tiempo Le damos al botón de aplicar Y ya habríamos aplicado en este caso pues, El filtro personalizado de YouTube <música>